Jalando el trineo Cuatro duendecillos Jalan el trineo Uno cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa Y Santa contestó No más duendes Jalando el trineo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 Oh, oh, oh, oh,